We'll <laughs> Buenos días amigos pescadores, ¿cómo les va? Hoy nos encontramos, Villa Cañas, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea. Eh, bueno, vinimos a hacer una notita porque tenemos comentarios, buenos datos, bueno, buenos comentarios que se ha reactivado bastante el pique eh, después de que las temperaturas comenzaron a subir un poquito. Así que este, ya estamos ingresando al pesquero, vamos, vamos a probar cómo está la pesca, sabemos que. Los últimos fines de semana se ha pescado muy bien, muy buen tamaño de pescado, muy buena calidad. Este, así que acá bueno nos encontramos con un amigo, como lo es Mariano Piperno, Marianito, que está siempre al pie del cañón acá en el pesquero <risa> para recibirnos. Así que, che, bueno, gracias Mariano eh, por recibirnos. Y bueno, este, queremos tener una buena jornadita de pesca sí, y sí, poder sí. mostrar a ver la bondad que tiene la laguna en estos momentos. Bueno, buen día para todos. Eh, bueno, espero que tengan un día... Bueno, de pesca, el clima va a estar ideal, tenemos un viento de 15 kilómetros hoy con 18 de ráfaga, así que perfecto. norte, ideal para la pesca. Dale, perfecto. Vamos a arrancar con equipos clásicos laguneros, que yo siempre... Recomiendo a la gente que preste atención a los equipos que usamos en estas lagunas. Entonces vamos a utilizar cañas telescópicas 4 metros, un reel frontal mediano o chico, eh, multifilamento 0.16, 0.18 anda bien, eh, no hace falta que sea más grueso. Eh, vamos a utilizar líneas de 3 bollas, eh, vamos a empezar la pesca a flote, eh, las bajadas entre 25, 30 y 40 centímetros y vamos a ir probando a qué nivel va a estar picando el pescado.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 También las mejores carnadas envasadas al vacío. Comunicate al 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launampesca.com.ar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 amigos del pescador, ¿cómo están? espero que estén muy bien bueno en esta oportunidad vamos a mostrarle algo de señuelos blandos eh, ahora que se viene la temporada, días de calor de, de, ideal para la pesca de taladiras les empiezo a mostrar una serie de marcas eh, que se utilizan para pescar en profundidad con señuelos offset como van a ver en este, en este lugar eh, para pescar anti enganche en profundidad bueno tenemos marca Cab, marca Zetaman de Gocio, de Caster Modelos tipo rana, tipo gusano, eh, eso va en gusto o, o experiencia de cada uno diferentes tamaños Se puede utilizar con estos eh, tipos de anzuelos que se llaman anzuelos offset eh, De esta manera le va a quedar una rana anti en enganche, algunos le pueden agregar una cucharita giratoria adelante, otros no De estos anzuelos vienen lastrados, vienen simples, así que bueno, cualquier eh, cosita nos consultan tienen nuestros datos ahí abajo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 Hermoso pescado, hermoso pescado, Nico. Ahí lo vamos a remar Bueno, ya seguimos Nico, un pique espaciado, de a poquito, de alguna planchada, hasta va a dar trabajo y levantar <risa> a los pejes. chico, Está saliendo gente, laguna muy planchada. Estamos rogando que sople el vientito. Lindo ejemplar de No pudimos filmar el pique porque se dio. Estamos justo acomodando la lancha, cambiamos el lugar y Nico había tirado y se le dio el pique. pero Un hermoso matón. Bueno, mal, mal, mal, mal. Eh. Pero bueno, ahora arrancó todo el vientito y estamos galeteando, Ahí estamos mostrando cómo está la laguna. Bueno, vamos haciendo la pesquita de a poco, Nico. Bueno, Eduardo. Realmente esto se está poniendo bueno, Nico. El viento es todo acá. Mira qué pesca estamos haciendo. Villa Cañas. Laguna La Zoraya, pesquero Luis Robea. Vamos todavía. Muy buena calidad de pescado, Nico. Pescado gordo. Lomo ancho, mirá. Bárbaro. Bueno, y Eduardo. sigue la fiesta. Sigue la fiesta en la Zoraida. A pesar que se paró un poco el viento, sigue el pescadito. Sigue activo el pescadito, sigue activo. Ya. Los inodoros químicos portátiles, ¿sí? este en este caso es de la marca Scout, de 20 litros de capacidad. ¿sí? Lo bueno, lo práctico de este inodoro, que lo podemos usar en cualquier embarcación, en cualquier motorhome, en casa rodante Lo que tiene de práctico, como te decía, es que lo desarmás solamente sacas afuera la parte eh, que tenemos que vaciar para poder seguir usando el inodoro. Se utiliza este tipo de líquidos, disgregante, de que lo que hace es eh, que no generemos olor ni nada de eso, ¿no? Aparte de que el inodoro ya viene con una válvula, si querés mostrarlo acá adentro. Ahí tenemos una válvula que esa la abrimos y la cerramos, a través de esta palanca que tenemos acá adelante. Y como siempre, bueno, durante septiembre tenemos martes y jueves, 6 cuotas sin interés en nuestro local con tarjeta de crédito. En Rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 Bueno, en el día de hoy le venimos a presentar la gran variedad de termos que tenemos, tanto sea como el Standard, Broxol, Waterloo, Explorer, Coleman, todos los termos disponibles que pueden pasar y mirar o preguntar por WhatsApp sin ningún inconveniente. Puede ser algún vaso térmico, también tenemos los Explorer que son muy buenos, algunos de Spinning, de Kunan, de Waterloo, en especial los Broxol que son económicos, baratos, de muy buena calidad, todos bicapa. Con un sistema de antivuelco, con un o para que no pierda agua, excelente calidad y muy recomendable. Recuerde que puede abonarlo en efectivo, transferencia, tiene un descuento y si no, puede abonarlo con tarjeta Visa o Master de Banco en 3, 6 y 12 cuotas sin recargo. Para esta nueva temporada de pesca de Tarariras, no desventaja y pesca con los mejores señuelos. Payo Argentina Comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Payo Argentina. la línea. ¡Bárbaro! Ay, aparte, ¿no? Bueno. No importa, no importa. Ya venimos con un buen pescado Nico. Había enredado un poquito el multi de la otra línea, pero ya lo vamos a acomodar. Así lo mostramos Nico. Muy bien. Lindo pescado Nico. ¡Bárbaro! La captura parece, Por lo menos está peleando muchísimo, muchísimo. Oh. Sí. Bueno, este pescadito. Y no es de los grandes que está saliendo normalmente, es ¿eh? un pescado que andará unos 500 gramos este, pero tiene muy buenos trofeos esta año Así que vamos. Bueno, vamos finalizando ya la jornada, Nico, realmente una tarde fantástica nos ha tocado. A salvo que se levantó el vientito, ¿eh? porque veníamos mal, si no, se levantó el viento, estábamos complicados. Pero hicimos una linda pesca. Ya vamos a hacer el resumen de, de la jornada, como lo fue, para contarle a todos los amigos pescadores cómo, cómo vino el día. hermosa tarde Nico realmente ¿eh? fantástico fantástico mira hermoso ahí está con la bollita y todo bueno, no nos querés muy manico hoy ¿eh? como viene la pesca 10 ahora Mira, centímetros bajamos. Mirá, 10 centímetros Qué eh, cosa más linda, qué cosa más linda Me pican bien arriba y cada vez mejor tamaño vamos terminando el día con unos tamaños bárbaros de pescado, che.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 Cuchillos un piquilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos un piquilla. de cabañas el pica palo entre ríos argentina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 Más cuervo, más cuervo de todo la luz. Le dije que te extrañaba, ¿no? Le dijiste que te extrañaba... ¿Cómo extrañaba esto? Sí, señor, te lo dije. Ahí viene, mira. Ahí viene, mira, dándole un beso. En la Salada Grande de Madariaga, pesca a los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagabí. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Gerlain. Dispone de tres embarcaciones.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 Comunicate al teléfono 02241 1557 2180. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241 580383. Hola, Espectacular. Venía a pescar, Macovey. Ya no sé cómo invitarte. caña, la bandido José Pesca, ¿eh? Muy bien, José Peca, ¿eh? mira, mira, mira. Finalizamos. Bueno Pato, gente de Pesca y Aventura, de Mar de Plata, Nico del Sirius. Acá los muchachos les van a mostrar cómo se pesca. A ver arriba, arriba. Mirá. Salmones, meros en cantidad, vugos, tamaños espectaculares, la verdad que una pesca alucinante. Impecable. Así que bueno, nada, Mar de Plata los espera. Gracias por invitar Hay que traer ganas, nada más. Saludos, Juan, bueno a todos.